Ipa Jesús que escutó que no pagó el átchalea, que no quiera que tocaste a Juan asito necanalí. Juan kitokiliaya tokilia Maseolme, pampa ya que estuía no patanestil y que ti quici que que Juan Jesús Juan tiempo más ticau a pet Juan yaya museo museuitoaya. Juan menos que no pa Israelita isuít y toca Pascua. Juan yaya ya que ita ni miéki más campa Juan guaja que Felipe se Jesús Cristo ya no es Felipe que se ha que se en que se se Nika ca esto sea o que pille que pero ya ni neltawen el para no chini más igual me equivoce. Jesús Cristo, siquien ilwica no chini más igual me va a mover ilwica saca mía guan no chini no me mover ilwica. pataca me historia nun po na elia Jesús no de ir panteismo es más que para matar que más maga que anoche que teimosa vistuya. Juan no quiera que cheque sanse y que no pama chume. Juan no tiene no para hacer que coche noche que te que noche Jesús de che Si sentilika que anoche no era panta tapa para moteno poliwis. Cuando te frena el nudo, cuando te patea ante te mete que matate y no para muri libante. Cuando no para hacer olme que te ni voy tan Jesús que me quille no para antes que esto que para mel agua ya no para catito que y Juan Jesús que mató para el psiqui y ni juan tí, que ni que haya que y que chica valiste Juan que talice que ni Juan que se tezco, que y para Tepet para esto si se este.